¿Sí? ¿Ahora? Bueno, qué diferencia, ¿eh? Eh, Me acompaña Pascal Six, de Desarrollo de, de Negocio, para eh, compañías de Seguros y Automotive. En primer lugar, por supuesto, pues, agradecer a map a Rubén, eh, a Manuel, a todos, la oportunidad de estar hoy aquí con, con todos vosotros. Veréis que hay un cambio en el título de la, de la ponencia. Va a haber dos partes. Una primera parte eh, a mi cargo, donde veremos el enfoque de TomTom Tom Telematics, de las soluciones de TomTom Tom Telematics aplicadas a flotas empresariales, flotas de vehículos. Ese será mi enfoque y después veremos el enfoque de TomTom Tom Telematics aplicado al desarrollo de soluciones de Pay How You Drive o Pay How You Drive de la mano de, de Pascal. TomTom, eh, Tom, ¿quiénes somos? Bueno, decía José Manuel que todos conocéis la marca, la mayoría, yo creo que todos conocéis la marca. Pero bueno, os voy a dar algunos eh, números, una pequeña idea de lo que es Tontom y de dentro de Tontom, Tontom Telematics. Tontom es una empresa europea, holandesa. Somos unos 3.500 eh, empleados eh, y tiene las siguientes unidades de negocio. Una de ellas es Consumo, eh, es la unidad por la que la mayoría de vosotros conoceréis eh, la marca de Tontom. Disponemos de, de dispositivos de navegación personal, PNDs, eh, que bueno, han ido evolucionando con los años, eh, siempre con la, con la innovación dentro de la tecnología como bandera. Desde hace eh, ya un tiempo hay una línea por watch interesante, a los que sois deportistas seguro que ya vais conociendo estos, estos dispositivos. Hay una línea de negocio que es Automotive, donde suministramos soluciones a fabricantes, los navegadores de serie de los fabricantes incorporan Aquí tenemos algunas marcas, soluciones eh, de navegación eh, con tecnología de TomTom. Tom. Licensing es eh, la división que nace a raíz de la compra de proveedor de cartografía que se llama Teleatlas. Eh, y es nuestra unidad de negocio que eh, desarrolla y mejora eh, la cartografía eh, y la suministra a terceros. Además, licensing genera otros servicios de valor... Eh, ...del cual yo destacaría la información de tráfico en tiempo real... ...que podéis buscar información al respecto... ...es una de las más valoradas... Eh, ...a nivel internacional... Eh, ...suministramos información de tráfico... realizada cada dos minutos... ...bueno, podríamos entrar en detalle... ...pero al final... Eh, ...que los dispositivos de navegación... Eh, ...trabajen utilizando esta información... Lo cambia, ...lo cambia todo... ...cambia mucho los tiempos de, de llegada y de respuesta... ...TomTom Tom Telematics... ...la unidad a la que Pascal y yo mismo pertenecemos... Eh, es la unidad que desarrolla eh, soluciones para la gestión de telemetría eh, y control de, de flotas de, de vehículos nos vamos a centrar en TomTom Tom Telematics algunos números, porque si tú es la, la compañía, trabajamos en 25, en 25 países dando servicio a más de 395.000 unidades activas, vehículos reportando contra la plataforma en tiempo real, eh, repartidos en más de 30.000 clientes. Y un punto que yo creo que es muy relevante es que hay más de 350 partners, socios tecnológicos, que desarrollan sus soluciones de valor utilizando como base la plataforma de TomTom. Igual esto que acabo de explicar ahora mismo no se acaba de entender o alguno lo acaba de entender del todo, pero luego Pascal lo desarrollará eh, un, poquito más, un poquito más adelante en el punto de los, de los APIs y de las eh, de los interfaces que tenemos de conexión para luego eh, desarrollar tecnologías alrededor de lo que suministramos desde Tonton Telematics. Un poquito de historia dentro de los sistemas de gestión de flotas. Inicialmente, los sistemas de gestión de flotas se conciben eh, como sistemas eh, en los que se embarca una caja negra. Hemos hablado mucho de las cajas negras durante el día de hoy. Eh, una caja negra en un vehículo que transmite información eh, ...hacia una base o hacia un servidor y después esa información se consume pues en algún sistema... ...que además pues puede tener una cartografía ¿no? y nos muestra pues, dónde está un vehículo, qué va haciendo y otra serie de datos. Pero los sistemas de control de flotas, de gestión de flotas han ido evolucionando... ...con la incorporación de los dispositivos de navegación eh, pasamos a tener en vez de una comunicación unidireccional de vehículo a base se abre la posibilidad de tener una comunicación bidireccional de base a vehículo, pudiendo transmitir mensajes, comunicarnos con nuestros operarios en movilidad eh, y a la vez pues, transmitir pues, la, las tareas que hay que realizar, con el lugar donde debe realizarse, todo esto linkado con la, con la navegación, etcétera, etcétera. Además, surge la necesidad cada vez más de procesar toda esta información que estamos recogiendo de los dispositivos en movilidad, automatizar el uso de esa información, suministrarla directamente a los sistemas de gestión que podemos tener en, en nuestros clientes, eh, el SAP con el que manejan los servicios, el Navision, suministrar esta información. Por tanto, los sistemas de gestión de flotas se integran con eh, todos estos sistemas de gestión particulares de los clientes aportando un valor, eh, un valor más allá. Y no solo eso, cada vez más eh, necesitamos transmitir información de nuestros recursos en movilidad que va más allá de la información solamente del vehículo. Necesitamos infor, eh, transmitir información sobre nuestros conductores, por ejemplo, información sobre capturas de firmas, sobre eh, lectura de códigos de barras, lecturas de un chip NFC. Por tanto, los sistemas de gestión de flotas se están llegando a convertir en el frontend más extremo de eh, las flotas eh, de los eh, recursos que tenemos en movilidad llegando eh, finalmente hasta la puerta de, del cliente de mano de nuestros, de nuestros operarios. Ahora detallaré un poquito más este punto. Eh, ¿Con qué tecnología con qué medios contamos eh, en Tonton para eh, pues, eh, aportar este valor en estas soluciones de, de gestión de flotas de la forma que acabo de comentar? Pues el centro de todo es eh, la plataforma WebFleet. WebFleet es una, plata, una plataforma es software como servicio, se accede vía internet y es la plataforma donde los diversos dispositivos de hardware eh, van a transmitir la información y donde vamos a poder consumirla, aparte de hacer una integración con, sistemas de, con otros sistemas de gestión. En Webflip podremos acceder a la información de nuestros vehículos en tiempo real, saber dónde están podremos ver sus históricos, su actividad paradas, tiempos de trayecto podremos ver un cuadro de bando gráfico donde tendremos información de diferentes indicadores que sean de interés para nuestra empresa y también podremos configurar a nuestra medida tantos informes como necesitemos para consumirlos eh, bajo demanda o bien incluso de, de forma recibirlos de forma automática y, y desasistida. Esto es Webfleet es el centro, de, eh, es el centro de, de, que recoge toda la información del resto de, de dispositivos. También hay una versión móvil y todo esto, eh, toda esta información Viene tanto de dispositivos, cajas negras, eh, que se pueden embarcar en cualquier tipo de vehículo que tenga un motor, incluso máquinas eh, de todo tipo. También disponemos de dispositivos autoinstalables, ya hemos hablado de ello, que puedes conectar directamente a puerto OBD de, del vehículo. Nosotros los orientamos a, a flotas, en general están orientados a flotas eh, ligeras, tienen sus ventajas y sus desventajas. Desde luego, una de ellas es una de las ventajas es el rápido despliegue, Disponemos de otros dispositivos que también eh, conectan al OBD y que eh, permiten extraer, eh, hemos hablado también mucho de ello, información relevante del funcionamiento del vehículo, del motor, hemos hablado de códigos de error, lectura de revoluciones, ralentís, etcétera, etcétera. Eh, Disponemos de dos versiones, eh, son dispositivos que o bien están pensados para hablar con, con, la, con la base a través de dispositivos embarcados tipo LINK 410 o LINK 100 que no os adelanto mucho, pero Pascal ya nos dará más detalles orientados al mundo de, de, de la aseguradora. Todos los dispositivos de navegación abren esa posibilidad de la gestión de servicios y de la comunicación bidireccional con la, con la base. Hay diferentes eh, tipos de, de, de dispositivos. Unos necesitan la conexión para conectar con base, necesitan que hablar a través de dispositivos fijos. Otros como este, el 5250, se comunican de forma directa eh, con WebFleet sin necesidad de disponer un dispositivo eh, embarcado y luego os daré un poquito eh, más de información acerca de los dispositivos PRO 8270 y 8275 que abren el abanico a lo que hablábamos hace un momento de llegar a ser el frontend más extremo eh, de las empresas que tienen recursos y operarios en, en movilidad. Es un dispositivo eh, de navegación, rugerizado, eh, industrializado, eh, que permite la, la instalación de aplicaciones Android propietarias y particulares del cliente, de manera que puede gestionar sus servicios en movilidad directamente desde el front-end del, de del sistema de gestión de flotas. Ahora os daré algún detalle, algún detalle más al respecto. Todos los dispositivos disponen de sus versiones eh, de cartografía eh, para vehículo regular o para vehículos de pesados en, en la versión track. La plataforma Webfleet, con todo este hardware, nos va a aportar una serie de soluciones, una serie de, de servicios. Algunos de, algunos de ellos, o por eh, resumir de alguna forma las diferentes, o las diferentes fuentes de información, pues eh, serían la navegación, decimos, profesional. La navegación eh, tiene dos puntos de valor añadido respecto a la navegación ...estándar de, de consumo. Lo primero que eh, vamos a tener es navegación en base al tráfico en tiempo real... ...porque vamos a tener esta información directamente en el dispositivo de navegación... ...descargará la información a través del de equipo de la caja negra que estará en el vehículo. Además, en base conoceremos los tiempos estimados de llegada de los vehículos... ...al lugar donde están eh, navegando. Dispondremos, por supuesto, de la localización de los, de los vehículos... Eh, históricos, actividad trayectos, paradas, etcétera etcétera. dispondremos de una interfaz de comunicación con el que podremos trasladar información a nuestros recursos, a nuestras personas conductores en movilidad podremos enviar mensajería, recibir mensajería enviar las órdenes de trabajo que cuando yo cambio eh, una orden de trabajo en tiempo real en mis sistemas antes el señor se había marchado con 10 folios impresos de lo que tenía que hacer en el día, ahora no automáticamente se actualiza todas las tareas que tiene que realizar en su dispositivo, en su dispositivo PND embarcado en, el, embarcado en el vehículo. Disponemos de sistemas que nos van a permitir gestionar los tiempos de nuestros recursos en movilidad. Podremos saber cuándo se inician los trabajos, cuándo una persona inicia un descanso, cuándo finaliza una jornada. El sistema de gestión de flotas, en combinación... Con tecnología, eh, estábamos hablando de dispositivos Link 105, Link 100, ahora nos dará más, más información Pascal. Permiten extraer información eh, de la electrónica del vehículo que, aparte de gestionar códigos de error, eh, que hemos hablado mucho de ello, nos va a permitir sacar un perfil del usuario, de, del usuario del vehículo. Sacar un perfil del usuario del vehículo no solo ayuda a la compañía a reducir las emisiones de CO2, sino que la reducción de estas emisiones de CO2 en general tiene un impacto realmente considerable en costes para las empresas que, que realmente miran dentro de, de su gestión y se preocupan solamente un poquito por, por aplicar este tipo de tecnología. Webfleet tiene eh, una capacidad de generación de informes eh, tremenda. Hay casi 40 plantillas que puedes personalizar, pero cada empresa puede generar la información a su medida, a su necesidad, y además la información va a buscar al cliente, se envíe de forma automática con la regularidad que el cliente, que el cliente necesite. Esto es una pequeña muestra de lo, del cuadro de mando donde gráficamente podemos ver eh, indicadores tanto de eficiencia como de productividad de nuestras flotas con el fin de eh, bueno, ver su tendencia y tratar de que esa tendencia sea positiva y variación de yo quiero. Puedes ver indicadores de productividad del tipo... La media de kilometraje diario que está haciendo tu flota, el tiempo de uso diario que está teniendo la flota, tiempo medio de conducción que está teniendo la flota, tiempo de ralentí medio que están pasando mis vehículos cada día, cada semana, cada mes, excesos de velocidad, eh, tiempos de exceso de velocidad sobre tiempo de conducción. Podéis ver un montón de indicadores y cada gestor, cada usuario, se creará su propio cuadro de mando donde verá esta información. Eh, voy a entrar a dos puntos un poquito más concretos dentro de lo que acabamos de ver de diferentes servicios voy a entrar a dos, dos ejemplos para que veáis un poquito ya dos cositas más concretas que podemos eh, ver y visualizar en, en Webfleet. esto de que estamos viendo aquí es nuestro compañero Pascal portándose primero bien y luego menos bien está haciendo una ruta de test donde eh, sale de este punto y por aquí está realizando una conducción tranquila, sin ningún sobresalto. Y a partir de este punto eh, pues comienza a realizar una serie de… bueno, vamos a ver qué es lo que hizo. Aquí tenemos un primer frenazo brusco, un segundo frenazo brusco. En este punto… Hizo conducción brusca, se detecta por los giros, un giro a la izquierda y tenemos la velocidad a la que hizo el giro a la izquierda. Tenemos después otra conducción, otro giro brusco. En este caso tenía una puntuación de 4,2, aquí una de 2,9. Vamos viendo cómo el sistema está detectando todos los eventos de conducción que está realizando en tiempo real. Los podemos visualizar, analizar, el sistema los va ponderando y junto a otros parámetros, como tiempo que estoy al ralentí como eh, excesos de velocidad en función de la vía y otra serie de parámetros podemos obtener de una forma muy sencilla un perfil del uso eh, de nuestros vehículos y de nuestros, y de nuestros conductores eh, todo esto, toda esta información se está obteniendo eh, de hecho esta información se obtiene, se obtiene con la instalación de una, una cajita negra, el TomTom Tom, Link 410 y en conexión con, eh, con Webflip Además, aprovecho para destacar cómo vemos los atascos en tiempo real sobre la cartografía. El usuario, en base, dispone de toda la información de tráfico en tiempo real por colores. Según el atasco sea tráfico lento o sea calle bloqueada. Y es sorprendente lo rápido que detectamos, de verdad, los atascos. Eh, la información es muy valiosa. Se actualiza cada dos minutos y para los dispositivos de navegación es básica para calcular las rutas eh, más rápidas. Calculamos que el ahorro es del orden del 15% de, del tiempo en media eh, respecto a no tener la información de tráfico. Esto es, eh, los que tengáis flotas, podéis calcular el impacto de reducir en un 15% los tiempos, eh, los tiempos de, en vuestros trayectos y vuestros desplazamientos. Porque al final lo que tenemos que hacer, verdad, es invertir el tiempo en trabajar, no en, en recorrer kilómetros de manera innecesaria. Otro ejemplo es cómo gestionamos eh, el mantenimiento, de, el mantenimiento de, la, de las flotas podemos crear de manera individual, individualizada para grupos de vehículos tareas de, tareas de mantenimiento con sus plazos, es decir eh, cuándo deben repetirse, cada cuánto deben repetirse y el sistema de manera automática y desasistida avisará y asistirá al gestor de la flota eh, para eh, realizar toda la, la gestión de, de mantenimientos, por supuesto también se puede integrar eh, con taller para notificar de una forma activa a nuestros clientes, etcétera, etcétera. Eh, voy a hacer una breve mención de los dispositivos Pro 8270, os lo comenté antes, para que veáis hasta qué punto los sistemas de gestión de flotas pueden llegar a ser el, el último, el último frontend tecnológico de nuestra empresa hacia nuestros, hacia nuestros clientes. Eh, el sistema. Eh, 8270 el PRO, 8270-8275, es un dispositivo más grande de lo habitual, es una pantalla de 7 pulgadas industrializado que dispone de todos los sistemas de gestión de servicios que eh, disponíamos en, los, eh, en el resto de dispositivos PRO pero que además nos permite el escaneado de código de barras, nos permite la captura de firma digital, la captura de fotografías, la captura de vídeo... Eh, dispone de soporte Wi-Fi y de soporte, y de soporte… hay dos versiones, la 70 y la 75, también con conectividad eh, 3G. Disponemos de actualizaciones de cartografía y de la información de tráfico incluido de por vida en este tipo de, de dispositivos. No hay que pagar por las actualizaciones eh, ni por disponer de esta información de tráfico. Dispone para vehículos pesados de conexión para la cámara trasera. Eh, y bueno, de flash, de cámara de fotos, como os digo, lector eh, para NFC, RFID. Es un, es un dispositivo Android que permite la instalación de la instalación de aplicativos Android particulares de la empresa. Es decir, yo puedo tener mi sistema de gestión de servicios de Tontón, puedo utilizarlo en paralelo a otro tipo eh, de aplicaciones particulares que gestionen, por ejemplo, un vehículo que está gestionando averías, puedes eh, necesitar que una vez has llegado el vehículo, para que en base estemos preparados, pues envíes el tipo de avería que ha tenido el vehículo, eh, los daños que se aprecian visualmente, añadir una fotografía, para que de manera cuando ese vehículo llegue a taller, ya tengamos toda esa información. Pues con un dispositivo Pro 8270, añadiríamos una sencilla aplicación Android que nos permitiría hacer todo esto. Con lo cual, cada empresa puede particularizar sus necesidades en base a este dispositivo, siendo al final el dispositivo que acompañará a nuestro empleado en movilidad a pie de calle hasta el cliente. Como resumen, eh, comentaros eh, pues que los sistemas de gestión de flotas eh, de tontoma acompañan tanto a los conductores como a los gestores de flotas y a la dirección, eh, como las flotas de vehículos, monitorizando eh, en, en la parte del gestor de flota monitorizando y analizando toda la información con los cuadros de mando y los informes OptiDrive es la tecnología con la que sacamos el perfil de los conductores que tenemos en movilidad, con los cuales nos vamos a comunicar a través de los PNDs además podrán eh, realizar sus trabajos navegando a destino teniendo la información de Tonton Traffic en, en tiempo real y no solo eso, si conectamos los sistemas a, al puerto OBD del vehículo dispone, dispondremos de una Active Drive Feedback que es información en tiempo real para el conductor de cómo está conduciendo. Le avisa si hace algún giro brusco, algún frenazo brusco. Le avisa si está demasiado tiempo al ralentí. Interactúa con el usuario para que haga una conducción más eficiente. Y eh, interactuamos, desde luego, con el vehículo, pues con, con la tecnología que hemos comentado. Eh, y con todo esto, doy paso a mi compañero Pascal, que os va a dar el enfoque de TomTom Tom Telematics hacia eh, compañías de seguros. Y seguros dan una visión diferente... E interesante. Gracias, ¿no? David. Gracias, David. So the, the voy a continuar overview y voy a enseñarles lo que hace TomTomTematic para consumidores en general, dado que vendemos a grandes aseguradoras, tales como Free Allianz, etc. Que les voy a mostrar. Entonces, como pueden ver, es para consumidores que reciben un tontón en casa, lo, lo instalan, lo tienen de Google Play de app, de app y para eso la aseguradora, por ejemplo, puede monitorizar cómo se está usando, también pueden dar, dar ayuda de una forma más rápida y más inteligente y también los consumidores pueden pero pueden eh, jugar y ver cómo conducen y pueden compartir cosas con otro, otras personas entonces esto es una visión global que demuestra que aquí las cosas que podemos hacer para compañías pequeños, pequeñas y medianas y grandes empresas para flotas y luego pueden usar el TomTom -tom para conseguir sus metas. Esto se está usando con el conocimiento que proporciona la telemática TomTom -tom con flotas y tenemos unos 400.000 vehículos que necesitan TomTom -tom telemática a diario para saber por dónde conducir y esos consumidores es para ellos una añadidura muy agradable y también para la aseguradora es útil para que puedan bajar y subir sus raz, raz, raz, ratios entonces hemos lanzado el link de TomTom Tom. después una experiencia bastante larga de estos aparatos el primero de, el primer aparato de OBD es este y es un accesorio para esos, esos a, aparatos que tienen 410 y 510 entonces están embebidos en el vehículo de un conductor profesional y esto es un accesorio para, entonces este dispositivo, dispositivo sabe lo que pasa exactamente en el motor Reci, recientemente hemos lanzado el, este link que es muy pequeñito como veis y, que es accesorio al 410 entonces con esto el valor añadido Realmente es lo que es la sostenibilidad, porque el dueño de la flota puede saber a cada instante de una forma que es útil para el usuario y corresponde a la forma en que necesita conseguir los datos. Entonces puede obtener un informe mensual, un informe sobre el consumo de combustible porque en el, en el link 105 hay un mecanismo que puede calcular de forma muy precisa el consumo de combustible usando o, todos los estándares de obd que se han estandarizados por la unión europea y algunas asociaciones para poder permitir a reparadores independientes de fabricantes que puedan diagnosticar un coche y luego pueden usar un diagnóstico o haciéndolo de forma remota con una herramienta la herramienta muy muy interesante que hemos visto en la presentación de tom tom entonces esto es también haciendo algún diagnóstico remoto en OBD abiertos que son estandarizados para todos los modelos y tipos de coches entonces es muy fácil de instalar como pueden ver e incluso un consumidor lo puede instalar de el LINK 105 y como mencio he mencionado que solo para parámetros de OBD abiertos se conocen por el LINK 105 lo bueno es es que no interfiere con la garantía del vehículo porque nuestro aparato no está espiando lo que está ocurriendo en el CANBUS entonces por supuesto las fun funciones son limitadas pero lo que afirmamos es válido para todos los modelos de coches después del 2002 si son gasolina después de 2004 si son diésel entonces el la telemática TomTom Tom es para APIs, API, API, es, es una interfaz de programación de aplicaciones y permite a nuestros, eh, a nuestros socios, que son compañías que hace, hacen algo muy específico a las necesidades de sus, con sus clientes. Entonces nos vemos como un proveedor de tecnología a compañías de y que para conseguir una solución hecha la, a la medida para una compañía grande o pequeña con necesidades específicas entonces tenemos un Webfleet Connect que se usa habitualmente por compañías grandes donde no es posible que un ser humano pueda tener una visión global de todos los vehículos entonces usarían un Webfleet Connect para tener la interfaz por ejemplo de su SAP y, y para, con, para usar el pla, software de planning junto con Webfleet entonces le, lo, los, eh, los conductores se mandan automáticamente donde tienen que trabajar y entonces es muy fácil para todos para el jefe y para los conductores también tenemos eh, Link.Connect .link es usando la conexión Bluetooth que está disponible para este aparato y las compañías pueden desarrollar algunos accesorios para este, esta caja de Link 110 que se usan, por ejemplo, para tener... Un termómetro Bluetooth que puede estar en la nevera de un de un vehículo. Entonces, para que el dueño de la flota puede saber que todo está funcionando bien y si hay un problema de calidad, po, podrían eh, ver cuál era la temperatura, etcétera. Entonces, el termómetro del sistema de información de la compañía. Y luego tenemos ProConnect, entonces Pro.Connect es una posibilidad para compañías que hagan accesorios o que pueden enriquecer los aparatos de navegación que ha presentado mi colega David. Y finalmente, OBD.Connect, que es una posibilidad que se ofrece a compañías IT para hacer una aplicación específica del smartphone que estaría dentro del coche y conectado al OBD del coche en tiempo real y también podría estar conectado a un resumen de lo que los aparatos de OBD han registrado. entonces ahora me voy a concentrar sobre el TomTom -tom que se está vendiendo aseguradoras para que puedan saber qué está pasando con el coche que ellos aseguran entonces es el tom tom link 100 la primera razón de ser para este link 100 es de evaluar cómo la gente utiliza el coche y hasta qué punto lo utilizan. Entonces, no es intrusivo, es, tiene intimidad por su diseño. Entonces, a nosotros en TomTom Tom hemos decidido no meter un componente GPS en el Link 100. Entonces, los consumidores pueden estar seguros de que la aseguradora no está consciente de dónde conducen como locos o dónde van con suavidad si aparcan delante de una cárcel o delante de un hospital o delante de una discoteca el, el sábado por la, por la noche y también Tom Tom tiene un largo historial de mantener datos seguros porque estamos... Tenemos nuestra sede en Alemania, entonces todos nuestros centros de datos están en Leipzig y tenemos un centro de backup cerca de Leipzig. Entonces es muy importante para aseguradoras que sepan que cum cumplimos totalmente con reglamentos de la Unión Europea y también la marca TomTom Tom es una buena garantía para las personas que en cuanto a los datos no se van a usar para ningún fin entonces cómo funciona entonces una persona tiene, tiene este aparato y se va a enchufar en el conector OBD del coche que según la Unión Europea está siempre a, a, con el alcance de un metro del volante y no hace falta una herramienta, solo con la mano se puede acceder. Y luego tenemos el app de smartphone. Esto es un app TomTom. Pero las siguientes, siguientes diapositivas van a enseñar enseñarles que cualquier copia para una compañía puede hacer su propia app. Y luego usamos la parte de la, el back end del TomTom son nuestros centros de datos y lo que tenemos que hacer es primero resumir los datos dentro del aparato de TomTom nosotros encriptamos los datos dentro de él y luego mandamos un resumen de esos datos al, al back end y luego el back end hace otro procesamiento y hace disponible los datos al smartphone, por ejemplo, por supuesto, y también para los sistemas de información de nuestro cliente. Entonces, los datos que podemos conseguir son, bueno, podemos el, grabar la distancia que se viaja todos los días y también según la distancia podemos partir cada día en 24 horas para que sepamos que entre las la 12 y la 1 de la tarde que la gente que hace por ejemplo 50 kilómetros en 50 minutos de forma voluntaria no queremos entrar en más detalle y por lo tanto el resto de los datos se queda resumido entonces aquí se puede ver el tiempo de conducción en, en la velocidad para un día dado Aquí vemos que por la mayor, la mayor parte del tiempo se pasó entre 120 y 130 kilómetros por hora. Esto era en Alemania. Entonces se pasó, se, se iba por encima de la velocidad. Entonces luego se puede ver el tiempo de condu conducción por día. Entonces es fácil para que una aseguradora saque muchos medios promedios entonces realmente el valor del tomtom -tom es permitir permitir a la aseguradora que use sus, sus habilidades. ¿Me, me, me, ¿Me sigue escuchando alguien? Entonces las aseguradoras pueden usar sus, sus, mate, sus las habilidades de sus matemáticos y las cifras que da el TomTom -tom es por ejemplo unas 250 cifras que damos al día sobre cada coche y cada usuario entonces no, no son demasiados datos por ejemplo no, no dice si una un recorrido es de 4.000 cuatro, cuatro secuencias, pero esto no, es, no se maneja muy bien para una aseguradora. Para eso, nosotros damos un resumen de cada día con unas cifras limitadas que piensan que son, pensamos que son valiosas. Primero usando Excel, mientras tengan centenares que de vehículos a, a monitorear, está bien, Tren varios miles se pueden acceder y luego, hacemos algo con más detalle. Esto es que, se, que varios seguradoras se pueden diferenciar según cómo usan los datos que TomTom Tom les facilita. También tenemos, por supuesto, acceso a todos los datos que da el OBD que es el distancia recorrido, los segundos cada día, RPM, divide el RPM en bandas para que sepamos si alguien está conduciendo con altas regulaciones por minuto. También podemos obtener datos según el, el, la masa de aire que entra en el motor y que para la mayoría de los vehículos, algunos datos sobre la carga del motor. Entonces usamos el límite a la cantidad de datos que se proporcionan para todos los vehículos después del 2004 fabricados y a causa de, de, lo que, de las características del Link 100, de ese contador, con ese contador podemos combinar todos los datos con 0% contador y dar una cantidad limitada pero interesante de, de datos entonces esto es el mismo día que comentó David entonces era mi coche mi coche tiene un, un link 410 este tipo que ha registrado esta parte y, y mi coche también tiene un link 10 eh, que ha grabado esta parte. Entonces aquí, por supuesto, para un conductor profesional, esto es, esto es lo máximo que pueden conseguir. También es muy intrusivo porque el conductor profesional sabe que lo están vigilando, incluso por donde conduce y donde ha conducido, donde ha parado, y, y donde ha ido como loco. La aseguradora solamente valoraría esta información. Aquí podemos ver había dos puntos cuando se cogió una cambio de dirección uno es cuando es el peso está totalmente por un lado y se pierde la trayectoria porque no hay peso sobre las ruedas y todo el peso va de la parte de dentro hacia afuera hubo un, una curva a la derecha entre 800 y 850 entonces 80, un 85% del peso que va a la parte de fuera de la curva y 15% a la rueda para que tengan una idea y aquí lo mismo para girar a la izquierda aquí hay una rotonda aquí otra curva cuando se pierde la mitad de la adherencia, aquí hay unos episodios de frenado, aquí hay uno a un g entonces es, es el máximo que puede frenar un turismo, entonces el, el, el manager, si fuera un eh, conductor profesional, el jefe lo podría ver, entonces lo que se ve es que una aseguradora no necesita realmente saber dónde estaba todo porque sus datos se consiguen de forma más barata es más fácil ofrecer a consumidores entonces para que la aseguradora pueda saber cómo se ha conducido durante ese día y luego sabrían si este coche ese día era un buen riesgo un mal riesgo o un riesgo mediano Entonces, las eh, características adicionales son accesos a las curvas, de, los, DC, los DTC, códigos DTC, cuando el consumidor necesita ayuda y luego el app de smartphone puede cuestionar si hay algún DTC disponible y si entonces es una información adicional para la aseguradora. Entonces, muchas veces el consumidor verá un, una luz amarilla de aviso en el salpicadero. A veces se va van a preocupar. Es un uso muy interesante para la información que los, las compañías ayudando sabrían y pueden aconsejar sobre lo que hay que hacer a veces es que un coche solo ha eh, hecho conducción urbana y hace falta repasarlo y entonces el, el link 100 ha, ha ganado muchos certificados para asegurar que los fabricantes y sobre todo las aseguradoras que no habrá ningún impacto negativo sobre el coche entonces esto Uh, da un ejemplo del concepto app que ha desarrollado tom tom entonces este app es, es gratis incluso en España se puede conseguir se llama el tom tom Link 100 el compañero app se puede encontrar en tiendas app y también en Google Play pero aquí Aquí solo se puede conseguir por una aseguradora y por lo tanto la aseguradora puede hacer otro app. Entonces incluso la aseguradora podría tomar un app existente como la de asistencia y luego incorporar nuevas características o si no pueden diseñar desde cero un app nuevo que tendría muchos. De lealtad de marketing características de ese tipo entonces esto demuestra otra visión de lo que funciona algo muy nuevo es que el TomTom -tom Link 100 tiene dos alimentaciones es uno que va del dongo al TomTom -tom, al kit de desarrollo de software el SDK entonces es, es posible que el app demuestre eh, esta hazaña de dudos. la limitación de tiempo real también demuestra los valores, entonces es el app de es, es smartphone que puede incorporar eh, estas características también hay el riesgo de perfilar perfilando datos que se mandan del dongo al teléfono y son datos en encriptados y porque son encriptados no pueden ser corrompidos por el app de smartphone y los servidores de TomTom -tom? entonces les voy a mostrar un ejemplo app que una segredora alemana ha lanzado en octubre puntuaciones Co eh, cogiendo las curvas La, el, di el dinero que se ahorra Entonces aquí pueden ver que había un ejemplo de integración hecha por una aseguradora alemana el mes pasado y por esta parte. Ven lo que Allianz ha lanzado en junio. Y está promocionando. Entonces, como ven, son los mismos ingredientes. El TomTom Tom Link 100 y el dongo el tomtom -tom link como deca y también el tomtom -tom telemática pero como ven en esta imagen la solución es que es la solución que dos diferentes aseguradoras han diseñado son muy diferentes el grupo de destino también es diferente aquí vemos un joven con tatuajes y aquí vemos entre el muy tradicional demuestra que el dongo se está mandando a los individuos y ellos hacen la instalación lo hacen usando las instrucciones en el app de smartphone mientras lo, lo hagan eh, hay activación del servicio en el fondo aquí también dos diferentes estilos de cómo dan el feedback al consumidor. Aquí el joven conductor recibe feedback en lo, lo bien que ha hecho y cuánto va a ahorrar en euros. Y luego esto es el app de Allianz que da la puntuación para que la gente pueda ver la puntuación sobre cómo han conducido y también una puntuación de ecoconducción entonces podemos ver que Alian ya ha anunciado que para el 2015 que los conductores con buenas puntuaciones eh, van a tener un descuento entonces esto es la pantalla de los dos apps y aquí ven cada vez que el consumidor tiene que identificarse eh, por medio de una contraseña que él ha recibido de forma segura y aquí en la app de Alliance va un vídeo que explica el servicio se puede descargar muy muy fácilmente de conduit conecte y la gente puede identificarse. Si todavía no son clientes, pueden hacer clic aquí y luego el app va a explicar de qué se trata la oferta y qué hay que hacer para apuntarse. Entonces aquí otra vez la página él, muestra los resultados y también Alliance uh, se ha apuntado para una biblioteca de consejos y según las puntuaciones el consejo que se, se pasa al usuario para que sepa cómo mejorar su estilo de, de conducción y correr menos riesgos de lesiones, que es realmente la razón de ser de TomTom Tom para aumentar la sostenibilidad en las carreteras. TomTom Tom para compañías permite a dueños de flotas que ahorren el tanto tiempo como gasolina y la el TomTom -tom Telemática para el consumidor propone bajar el riesgo y también es bueno para los consumido consumidores porque el riesgo de que tengan un accidente es menor.